La envidia viene de gente acostumbrada a vivir la vida ajena. La envidia, la traición, los chismes, vienen de personas que están acostumbradas a vivir a través de la vida ajena, para evadir la insignificante vida propia. ¿Alguna vez has sentido que alguien habla mal de ti? ¿Alguna vez has sentido que alguien trata de levantar rumores sobre tu persona que no son ciertos? La verdad es que la gente chismosa, envidiosa y traicionera, vive rodeándonos todo el tiempo, tratando de robarse nuestra paz mental, y buscando siempre arruinar nuestra tranquilidad. Son personas que de por sí, gustan siempre de buscar herir al otro, pues el envidioso, no quiere lo que tú ya posees, sino más bien quiere que tú lo pierdas quiere que tú no lo tengas, aquello que ya tienes, la envidia no siempre es mala, lo malo es como ésta se manifiesta. Una persona puede sentir envidia de lo bueno por ti y convertir eso en admiración y desear ser como tú, ver en ti un mentor, ver en ti una mentora, pero el envidioso que usa lo que siente para dañarte, este solo vive para la vida ajena, pues la suya es tan aburrida tan perdidas las ideas vagas, que nada le parece interesante, y se le ocurre oportuno invadir las vidas de otros. La envidia se viste de muchas maneras, a veces de crítica, de dominio, rechazo, difamaciones, peleas, rivalidades, represalias y hasta venganza. Y por duro que esto parezca, a veces la envidia de uno que dice ser tu amigo, es peor de la crítica rancia de quien se dice tu enemigo. Cuídate de quien te dice querer, pero por la espalda te acribilla con las palabras. Si te critica, si se burla de ti. Si te busca cada defecto, es porque la envidia le corroe, y quiere que pierdas aquello que ya posees. Porque la persona envidiosa siempre verá de arriba para abajo, buscando algún defecto que pueda poner a relieve si lo encuentra, lo agranda, lo hace un drama, pero si no lo halla, se lo inventa. Y es que a veces la envidia se maquilla con tratos amables, se pasea con cortesía y se disfraza de supuesta simpatía, pero por dentro es putrefacto como el interior de la lápida de un muerto. Los envidiosos regularmente se sienten atacados por el éxito de los demás, pues para ellos todo es una suma cero, en donde si a alguien le va bien esa es razón por la cual a ellos les va mal. El envidioso orquestre compone las más poéticas razones por las cuales su fracaso tiene una relación con tu éxito. Pues para él, solo existe quien pierde como resultado de quien gana, y no puede comprender que todos podemos ser felices, todos podemos alcanzar aquello que anhelamos, sin necesidad de lastimar o perjudicar a otro. El envidioso ve la vida como una sábana que mientras cubre a uno hace que otro se muera de frío. Tan simple, porque cree que el mundo es un lugar donde la ganancia de uno es la pérdida del otro. Cuando el envidioso de fondo es una persona ociosa que prefiere criticar antes que trabajar en lo que busca. Y es que a veces el envidioso ni siquiera comprende las dimensiones de aquello que es objeto de su envidia. A ti te puede ir bien los negocios en apariencia. El envidioso ve eso y piensa que todo es color de rosa, pero lo que éste no sabe, es que estás endeudada con el banco, tienes varias facturas que no has declarado a la hacienda, y tienes una casa que se cae a pedazos. El envidioso no se da cuenta de todos los retos que estás pasando, porque el envidioso realmente es una persona ociosa de oficio, que en vez de esmerarse en hacer algo diferente, mejor o más inteligente prefiere estropear el trabajo ajeno antes que mejorar el propio. El envidioso no comprende que sus acciones son lo que lo perjudican y no tu prosperidad, que para variar puede que desde fuera parezca buena, pero este ni se entera de las horas que has pasado llorando. La envidia al final de cuentas es una enfermedad que la padece quien no la trata ni la cura. O que al menos no le da el tratamiento adecuado para hacer de esa envidia un foco de admiración que busque sentir un sentimiento más provechoso por alguien, que sentir una emoción dañina para él como para el otro. La envidia malsana es aquella que perjudica a los dos. La envidia que se transforma y se malea, y se convierte en algo mejor, derivan admiración, y es ahí donde ambos ganan. El envidioso prospera porque encuentra en la persona que ha envidiado a alguien en quien inspirarse, motivarse y creer. Y el que fue envidiado, pues vivir sin los improperios, que el envidioso en principio le daba. Así, castiga a los que te tienen envidia, haciéndoles bien. No los señales, no los evidencias, ni mucho menos los culpes. Ellos son admiradores que aún no saben que te admiran. Son personas que en el fondo quieren ser prósperos, pero que su enfermedad los contamina y los corroe y que son como personas expuestas a un tipo de enfermedad que los hace actuar como lo hacen. Como los enfermos cuando tosen por una gripa, o la gente que se siente decaída por la anemia. Así que sé paciente, que la gente que se dedica a criticar, se la pasa tan pendiente de tu vida, es porque no poseen una. Y es la realidad. La gente que te desea mal, constantemente lidia con el dolor de no poseer nada para sí mismo. Guarda tu alma en armonía, porque esta es la más importante, un envidioso te puede robar todo, tu alegría, tu paz y toda tu prosperidad, si se lo permites. Así que no se lo dejes, solo piensa en él, solo piensa en ella como una persona que está caduca en sueños, y que no posee nada que le ocupe la atención, pero si sí tiene mucho tiempo en desuso que emplea en hacer maldad. Comprende que es una persona que decidió vivir así, Así que no dejes que su mal te congoje, y te arruine el existir. Ves a tus hijos, sal contigo a donde sea, porque como lo dije en algún video, la crítica es constante, la admiración es variable, y es la realidad. Muchos te criticarán, otros pocos, muy pocos, casi escasos o nulos, te admirarán, y estos son tan pocos, tan poco visibles, así que sigue creyendo, sigue luchando y que nadie detenga lo que te apasiona. Si te detienes es porque te importa lo que el otro piense, y eso es vivir trágicamente para personas que tal vez ni te conocen por completo. Ya no vivas para los demás, ya no te preocupes por lo que otros puedan pensar de ti. Y yo sé que este discurso lo has escuchado miles de veces, pero vamos, una cosa es escucharlo tener la convicción de ponerla en práctica, y otra muy distinta es mantener esta decisión, este estilo de vida en el tiempo. Sostener una creencia es la cosa más dura que hay, porque hoy, mañana y pasado mañana, viva sin que te preocupe el que dirán, pero ya para el cuarto día, esto se te escapará de tu mente y volverás a pensar en la opinión ajena. Así que necesitas recordar esto constantemente, y no olvidarlo, tienes que estar pendiente de estas ideas, y no abandonarlas. Y cuando sientas que estás a punto de volver a recaer, vuelve a este video, o vuelve a quien más te inspira, para ya no prestar atención a los envidiosos. Hazlo por tu paz mental, hazlo por amor propio, hazlo porque tú lo vales. Conserva en tu interior, que la cosa más valiosa con la que puedes vivir es tu paz mental. Lo demás es irrelevante, porque lo que importa al final del día, es que estés en paz con tu entorno, aun cuando no encajes con él. La paz con el vecino de al lado, es más importante que prestar atención a sus críticas. Lo valioso en esta vida, es comprender, que como quiera tendrás opiniones sobre ti, y eso es normal. La gente tiene opiniones sobre ti, porque puede tenerlas. Así que no te olvides. No vivas para complacer a nadie, y mucho menos a los que te envidian. No vale la pena, te lo juro. No vivas bajo la opinión de alguien más, que encima de ello, no ha construido algo que valga la pena imitar, o a quien valga la pena prestar atención. La vida está llena de gente que es buena para criticar, pero malísima para solucionar. Muchos están en la batalla de las críticas, pero pocos en la batalla de las acciones. Cuando algún envidioso te critique, solo fíjate en qué ha construido, y si lo que ha construido tiene algún tipo de valor. Regularmente, quien te critica, es gente que jamás ha hecho nada con su vida, y por lo regular, trata de reflejar sus frustraciones en ti, lo que es lo mismo. La crítica habla más de quien critica, de quien ha sido criticado.